Divus es la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación y WFX. Hemos presentado un proyecto sobre la capacitación en el mundo de la animación en WFX, una elaboración y difusión de un estudio sobre la formación a nivel nacional y europeo. En la actualidad estamos en un equilibrio inestable entre la formación ofertada por escuelas y centros y las necesidades reales de las empresas donde hacen falta datos actualizados y relevantes para poder dar una respuesta de cara a los próximos años. En ese sentido, este estudio abarca un amplio espectro donde se han tomado en cuenta las opiniones de las empresas a nivel formativo y también de los centros. En ese sentido, con todos estos datos, podremos tomar decisiones para un futuro prometedor de la animación en los VFX en España.